O oh, sí. Luego de la caída de un nivel que me costó meses, días, días de todos los días intentándolo sin rendirme. Luego de la caída de ese nivel Cataclysm. pensé que, que bueno, que, que bueno, que ya, ya era libre, pero no, pero no. Ahora me crucé con otro nivel más jodido que me va a costar más días, más intentos, sobre todo, más intentos. Bloodbath. Ya tocaba, ya tocaba hacer un video sobre el bootbath Porque, bueno, quería explicarles cuál es mi plan con este nivel Que si voy a hacer lo mismo que con Tacataclysm. Tacataclysm, sí, exacto, es un nivel nuevo que me acabo de inventar, no Si voy a hacer lo mismo que con, con que con Cataclism O si voy a voy a hacerlo de una manera distinta Sí, voy a hacerlo de una manera diferente porque, bueno, este no voy a estar todos los días con este nivel Sobre todo porque, bueno, este no es muy bonito que digamos Ya, ya suficiente tuve con Cataclysm. Pero bueno, primero que nada, tengo que decir que este nivel, eh, de momento, eh, me es demasiado complicado eh, Si vieron mi video, eh, bueno, no, no es mi video pasado, pero mi video del 93-100 de Bloodbath eh, Alguien me puso un comentario este, que se si me podía hacer un 80-100 Y yo lo intenté, no se dan una idea de lo que intenté hacerme un 80-100 Estuve dos horas intentándome hacer un 80-100 Un 80-100 y no hay caso, no hay caso. O sea, este nivel de momento me es muy jodido porque para los que no lo sepan, este la diferencia que hay entre Cataclysm y Bloodbath es mucho más grande de lo que parece. Porque sí, realmente es mucha más, se necesita muchísimo más precisión, el nivel es más largo también... Son un montón de cosas que, que, que me faltan todavía. Así que así si de momento. No estoy cerca de pasármelo. No me voy a ponerlo a jugar ahora. Porque. Como digo, es, es, es jodidísimo. O sea, no. Necesito practicarlo mucho más tiempo. De igual manera, cuando me lo aprenda. Si es que, si es que en algún momento eh, me siento capacitado para jugar este juego. Este juego, este nivel. Eh, seguramente no vaya a ser como, ca como Cataclys. Que. Que bueno. Que estuve. Este. todo el tiempo. Todos los días jugando. Sin jugar otras cosas. No, evidentemente. Voy a. Voy a poder darme el lujo de descansar jugando otras cosas Porque yo creo que lejos de ayudarme eso me, me, me perjudica O sea, me perjudica bastante el, el tener que estar ahí todo el tiempo con el nivel este Así me siento un poco más... No sé No no no no, no es como que eh, tengo que estar jugando eso absolutamente todo el tiempo me, me, me, me había saturado bastante Pero bueno, era una promesa que quería cumplir La cumplí y no voy a volver más ya, ya no, no quiero volver más a esa promesa Luego, este, tema otros Extreme Demons Este, de momento No quiero jugar ningún otro Mi plan original es Que, bueno, seguramente no sea así Lo más probable es que no sea así, pero mi plan Es que Bloodbath sea mi siguiente Extreme Sé, sé que es muy ambicioso Lo sé, sobre todo cuando me costó Tres meses y medio un Extreme Demon Que seguramente <ríe> seguramente sea De los más fáciles Pero es que no sé, siento que me va a quitar tiempo, pero digo, no es una promesa. Esto no es una promesa como la que hice antes. Si en un momento me aburro y me arrepiento, bueno, me voy a poner a completar otro stream. Pero de momento, sé que me estuvieron recomendando algunos otros, lo cual estoy muy agradecido. Creo que alguien me había dicho IQ, este, Dark Odyssey, aunque ah, bueno, Dark Odyssey bajó Insane Demon, pero bueno, en fin, así que se podría hacer. Este, ¿Qué más bien dicho es Carbon Diablo? Puede ser, porque son extreme demos que, bueno, yo los veo... Me veo capaz. No es como Bloodbath que de momento es jodido. Pero, no sé. Mi plan original es que por ahora voy a, concentrar, voy a concentrarme en Bloodbath. Y, bueno, eso. Este, Aún así, gracias por sus sugerencias, Si quieren, recomiéndenme otras extremes por si cambio de opinión. Y, bueno, también como vieron en mi video anterior... Bueno, no es mi video anterior. ¡ah! Pero, bueno, eh, sí, dije que voy a completármelo con la ruta de Michigan. Eh, básicamente porque, bueno no, no, no soy una persona que se completa los Extreme Demons así como tal y cual No, yo tengo que complicarme más la vida Ya con cataclysm me la compliqué bastante, ahora me la voy a complicar también No sé si va a ser más o menos jodido que la promesa de Verity Pero sí, voy a completarme el, el Bloodbath con la ruta de Michigan porque... No sé, sino porque después Seguramente dentro de un tiempo eh, Voy a decir, che, que cada que no me lo pasé Con la ruta de Michigan, lo quiero hacer ahora Y bueno, seguramente no, no me lo quiero pasar dos veces Aunque bueno, este solamente no, no habrá sido lo más sabio Pero bueno, este Sí, me lo voy a pasar con la ruta de Michigan Realmente tampoco es tan difícil Este, yo creo que si lo practico, lo practico, lo practico Lo practico, o sea, lo practico Estoy horas practicando, haciéndolo una y otra y otra y Otra vez, quizás si no es tan difícil no lo sé. No lo sé. Espero que no, porque realmente no... no Espero no haberla cagado bastante. Pero bueno, sí. Eh... Lo voy a pasar con la ruta de Mechigón. Y bueno, por último, este siendo un poco pesimistas. Seguramente este nivel me vaya a costar mucho, mucho más que Cataclysm. No solo porque sea más difícil, sino porque, bueno, como digo, eh, yo... Digamos como que pasármelo en pocos intentos no es mi fuerte eh, La gran mayoría de las personas se le pasa, por ejemplo Voy a poner como modelo Cataclysm Porque es el único stream que me pasé este, Yo vi a la gran mayoría de las personas que se pasó Cataclysm La gran mayoría tenía menos de 10.000 O sea, <risa> sí Yo 37.000 intentos O además de que me tomó medio La gran mayoría se lo, se lo hubiese completado en dos semanas Realmente no sé si eso fue porque O soy malo jugando el juego O porque tuve mala suerte No lo sé no lo sé, espero que sea porque tuve mala suerte Y que no me pase lo mismo con Bloodbath Pero pero viendo cómo va la cosa Viendo como lo que me está costando el nivel Ahora que estoy practicándolo Todo todo pinta que sí, que me va a costar mucho Así que no se sorprendan si el mes que viene No ven el video de Bloodbath 100% Porque bueno, es algo que va a tardar en venir De hecho, no sé Yo con, con pasármelo este año Yo ya estoy bien, o sea, espero Espero pasármelo este año, por lo menos pero sí, ya les voy comentando que ni empecé a jugar el nivel, o sea, ni empecé a intentar pasármelo. Y ya llevo casi 10.000 intentos en la copia. Aunque bueno, es cierto que esto lo vengo practicando desde abril y lo venía jugando así por boludear, pero no practicándolo, no mirándolo muy detenidamente, sino posiblemente para para boludear. Así que quizás eso sumó bastante, pero aún así eh, cada vez está acá que sí, casi llego a los 10.000 intentos y ni siquiera empecé a pasármelo, intentar pasármelo, pero bueno. No lo sé. eso es algo para después. Realmente no tengo ganas de, de, de, de pensar lo que me va a costar esto porque... No, lo más probable es que no no no no sea algo bonito Pero bueno, en fin Como, como esto va a ser muy distinto a Cataclys, Como voy a poder tomarme descansos Como voy a poder jugar otras cosas Y como no tengo que andar subiendo un Highlights cada dos semanas Aunque bueno, eso tampoco lo sea con Cataclys, Pero bueno Este... No sé, supongo que, que, que esto quizás sea un poco más... Más tranca, ¿no? Más livian No sé Lo veremos con el tiempo Quizás hasta empiece a hacer directos intentando pasármelo. De momento, ah, eso sí, mucha gente que me estuvo pidiendo hacer directos. De momento, no sé, no me no me siento. No me siento preparado para eso. Será una estupidez, será una estupidez probablemente, pero, no sé, no tengo ganas. De momento no quiero. Pero bueno, eh, quizás después sí. No lo sé. Pero bueno, no tengo nada más que decir Quizás este cuando me haga progresos O sea, progresos me refiero este No a New Best, sino como No sé, me hice un 40-60 este, Lo muestre No vaya a ser un video aparte Sino que lo muestre en el medio de otro video este, Ahora mismo no les puedo mostrar nada Porque como digo, no me puedo hacer ese 80-100 Y tampoco lo me practiqué de otra manera Así que De momento no Pero bueno, eso es para después Así que ahora, bueno, sí, nada más que decir este Nos vemos este después Si ser de parte de la que pido likes No me sigan en mis redes sociales porque no tengo este, Láganse los dientes antes de cruzar la calle Y bueno, cuídense, eh, nos vemos